Y la foto se ríe, la a De la que pero aquí hoy es aquí. Esa por la ventana, esa se tu vamos Só me ¡Vamos! ¿Están pasando bien? ¿La ¿Están pasando bien? ¿Sí ¿Sigue el corte? ¿Sigue el corte no? Quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar, esto es un clásico: el grito Manu, Manu. de los hinchas de Río, que están? acá. 3, 4, Los hinchas de Boca Junior, es lo que pasa siempre. Y los hinchas de Mercedes ¿dónde están? Y los de corte, los hinchas de corte, me atache. ¿Se Vamos a presentar un tema. ¿eh? ¿Quién no se habrá enamorado por Facebook? ¿Te enamoraste alguna vez en Facebook? ¿Ahí? No me ha eh. pasado, pero. Bueno, pasar. a mí me pasó. Puede pasar. Me enamoré por Facebook. ¿Sí? Sí. Y por eso se llama. Gracias. saluditos por acá, saca el machete ¿eh? atención entonces ¿eh? saludamos eh, a Sofía a a ¿eh? a Ceci, María, Mica Noe, eh, tenemos por acá también para Adriana eh, Martina también saludos para Susana ¿eh? que hoy es su cumple, ¿eh? feliz cumpleaños para Susana eh, también tenemos saludos para el Tapa ¿eh? Luego seguimos con más saluditos, entonces seguimos con el show del corte. Nos vamos a poner románticos, ¿eh? Nos ponemos románticos. Quiero escuchar el grito de las chicas enamoradas de esta tarde. ¿Dónde está? Ahí, ¿eh? Qué chita, ¿Por qué ¿sí? ¿Por qué el señor se enamoró? ¿Qué pasó? ¿Bueno? Está enamorado, igual. ¿Sí? Está enamorado. A ver el grito de los chicos enamorados. te abren una brita. ¿Te lo cuento, ¿eh? ¡Vamos! chicas, a románticos? Ah, yo... ¿Se sabe? Se llama este tema ¡Que comienza de esta manera! <risa> Era mentira, ¿eh? esta vez, no, yo